En primer lugar, eh, quería dar las gracias a la Federación de Autismo y a la Universidad Europea por, por dejar este espacio para visibilizar nuestro proyecto. Eh, bueno, vamos a, voy a comenzar yo un poco cómo surgió el proyecto y unas líneas generales, luego va a continuar, Ana, hablando ya más concreto del programa y, por último, pues nos despediremos con, con un vídeo, ¿no? que es una forma de visibilizar en mayor manera nuestro, nuestro trabajo. Bueno, pues deciros que nuestro instituto, que está en Leganés, es público y tiene diferentes señas de identidad. Eh, la primera seña de identidad es que eh, eh, somos de especialización deportiva y otra señal de identidad es eh, el valor que le damos a la, a la inclusión. Y por último, eh, somos centro, ecoescuelas y huerto. Todo esto lo digo porque eh, luego vais a ver que va un poco todo entrelazado. Eh, ¿Cómo surge este proyecto? Pues fundamentalmente eh, surge eh, como una necesidad, porque eh, estamos en, en Leganés y hacen reuniones trimestrales eh, donde se cita a padres y, y gente especializada eh, para tratar diferentes temáticas de interés para todos. Y para ello eh, pues contamos también con, con diferentes especialistas para dar charlas trimestrales sobre temas que interesen fundamentalmente a los padres. Eh, en este caso se trataba de hablar sobre qué sucedía cuando los chicos acababan la ESO. Había dos posibilidades, o bien que titulaban o bien y pasaban a un bachillerato o a una FP de grado medio. En nuestro caso, en bachillerato damos la posibilidad de hacerlo fragmentado, es decir, que en vez de en dos años lo pueden hacer en tres o cuatro años. Siempre me estoy refiriendo en este, eh, para alumnos TEA y, eh, sin embargo, en, cuando los chicos no titulaban y acababan cuarto, eh, pues eh, la única salida eran programas profesionales de modalidad especial, pero eh, que acogían a diversidad de alumnado. Y las madres, en este caso, porque eran las más asidos a las reuniones, decían que esta situación no se ajustaba ...a las necesidades de, de los chicos y que muchos al final terminaban quedándose en casa. Eh, pues esta situación suscita en mí una inquietud eh, y una forma de, de buscar una respuesta. Lo consulto con las autoridades competentes, inspección educativa, dirección de área territorial... Eh, ...dirección general de educación y, eh, y además lo consulto con el claustro y con el cons eh, consejo escolar. Y además eh, pido la aprobación... De, de los mismos órganos. Eh, finalmente, el director general de secundaria en ese momento, que era Juan José Nieto, nos implanta el programa, después de haber presentado nosotros un detallado proyecto eh, con un perfil de servicios auxiliares de administración y gestión, puesto que consideramos que este perfil es el más ajustado a los intereses de los chicos y que para nuestro instituto pues, le podíamos dar una mayor viabilidad. Eh, en este proyecto se incluyen características generales del programa, espacios, estimación de ratio porque todo al surgir desde, desde nosotros pues había cosas que teníamos un poco que sopesar, que valorar y que a día de hoy todavía seguimos eh, bueno, pues viendo qué aspectos funcionan mejor que otros. Por ejemplo, la ratio en las aulas TEA son cinco alumnos por, eh, por aula. Y, sin embargo, en los programas profesionales de la modalidad especial es de 12. Teníamos que hacer un poco ahí, eh, mirar la viabilidad mejor para desarrollar el, el programa. Y, por ejemplo, actualmente nuestra ratio es de 9-10 alumnos. Eh, bueno, pues eh, después de, de poner esto en marcha, también tenemos que contar que, que para la administración suponga el menor coste, ...para que así se eh, pues lo tengan en cuenta y se inicie. Y bueno, esta es el, la forma en la que empieza este, este programa. ¿no? Nosotros eh, lo ofertamos y eh, eh, yo como, como un poco la ideóloga de esto, lo que sí que, que me planteo son cuestiones principales. Una de ellas es que los alumnos formen parte de la vida general del centro, es decir que lo que veis en la foto es un mercadillo solidario, por ejemplo, que han preparado los chavales y que todos los alumnos del centro, porque además de tener estos alumnos tenemos eso y bachillerato, eh, bueno, con diferentes circunstancias personales, pero es un instituto ordinario, es decir, que tienen cabida todo todo tipología de toda la tipología de alumnado. Eh, entonces, ¿de qué manera forman parte de la vida general del centro? Pues a través de huerto, de deportes, de actividades extraescolares. Eh, también tenemos un programa de mediación donde parte de estos alumnos son mediadores, eh, de alumnos ayudantes, que también tenemos el proyecto, eh, de actividades de patio, porque queremos, creemos que esta experiencia está siendo positiva ya no solo para los alumnos eh, TEA, sino para todos los alumnos del centro. Se visibiliza de una forma natural, y se comparten cosas muchas veces sin tener que, que dar, dar razones y motivos de, de lo que está pasando, sino que se vivencia y ya está. Eh, además de estos alumnos que forman parte de la vida del centro, luego sí que tienen su atención individualizada dentro del propio programa, que luego Ana os explicará con mayor detalle. Lo que sí es importante para llevar a cabo este programa y de lo que yo me siento realmente orgullosa es de que hay un personal muy especializado para trabajar con ellos. Eh, tenemos dos profesoras, una maestra PT, otra maestra AL, y además tenemos dos eh, personas especializadas en FP. Eh, esto hace que eh, sean cuatro especialistas los que trabajan directamente con estos alumnos. Eh, también a costa del centro, porque los recursos que nos dan no son cuatro, son tres profesores y medio, y nosotros eh, tirando del propio cupo del centro y cargando con horas el equipo directivo, pues conseguimos que haya un cupo, dos cupos completos de, de maestros y dos cupos completos de profesores de EGP. De eh, también ha habido un trabajo importante con toda la comunidad educativa. Eh, cuando esto se surge y se propone, es eh, una reflexión profunda que tiene que incluir a toda la comunidad educativa y me refiero a eh, auxiliares de control, es decir, los conserjes saben, conocen a todos los chicos del centro, saben cómo tratar y cómo reaccionar ante eh, diversas situaciones, eh, auxiliares de administración, los administrativos de igual manera, eh, personal de cafetería, personal de limpieza eh, y, además, eh, los profesores y los alumnos, ¿no?, donde a través del integrado social se hacen charlas a comienzo de curso y se prepara todo el centro para que conozcan la diversidad de nuestro alumnado. Eh, bueno, yo creo que, que en general eh, esto es un poco el funcionamiento que tenemos con los chicos y paso a la palabra a Ana que lo va a desarrollar eh, de manera más profunda y seguro que mejor que yo, ¿no? Muchas gracias. Hola, soy Ana. Bueno, completando un poco lo que os ha estado comentando Pilar de los inicios del proyecto, vamos a aterrizar eh, un poquito en lo que es el funcionamiento general y el día a día. Eh, os vamos a, tratando tres bloques, fundamentalmente, que son condiciones y funcionamiento del programa, otras actividades que se realizan en el programa y luego las posibles salidas al terminar de cursar el programa eh, profesional. Eh, Comenzamos con las condiciones generales y el funcionamiento. El Programa Profesional de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales se compone de dos cursos, con posibilidad de no promoción en el segundo, en caso de que fuera necesario. La ratio establecida en este proyecto al ser específico TEA es de 6 a 9 o 10 alumnos. El alumnado del programa debe tener entre 16 y 21 años y no haber titulado la ESO. Los recursos personales necesarios y establecidos por grupo ...son un profesor o profesora de pedagogía terapéutica y otro profesor o profesora de formación profesional. Al haber dos grupos, como ha comentado Pilar, pues somos dos PTs y dos profesores de FP. Os contamos ahora, dentro del mismo bloque, los módulos eh, que tenemos en el programa. Los módulos que se imparten están divididos en dos bloques. Los módulos comunes, impartidos por la PT, que a su vez es la tutora del grupo... Son ciencias aplicadas que comprenden las áreas de matemáticas y ciencias naturales y comunicación y sociedad que comprenden las áreas de lenguaje y sociales. Por otro lado, los módulos profesionales impartidos por el profesor de FP son técnicas administrativas básicas, prevención de riesgos laborales, archivo y comunicación y formación en centros de trabajo, ya que los alumnos durante el último trimestre del segundo curso realizan prácticas en empresas con las que han convenio. En cuanto al funcionamiento del programa y dentro del marco legal, tenemos recogidos los objetivos y contenidos a trabajar durante estos dos cursos. Nosotros lo, los contextualizamos teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado y el resto de recursos y actividades del centro. Como veis, eh, en este momento pues nos encontramos en el programa con diversidad de niveles curriculares, ya que estamos trabajando con alumnos que van de un nivel curricular de un segundo de primaria a un segundo de la ESO. Por lo cual, vimos necesario diversificar el material y la metodología de trabajo para así poder ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada posible a las necesidades de cada uno. Por otro lado, también eh, le tenemos que ofrecerles materiales de trabajo variados. Por tanto, en el aula no utilizamos libro de texto o un material único igual para todos, sino que trabajamos por centros de interés, o por proyectos, fomentando el aprendizaje significativo, experiencial y fomentando también la autonomía y la responsabilidad. El material de trabajo suele ser de elaboración propia y, perdón, <coughs> a modo de fichas, cuadernillos, material manipulativo, así como la utilización de las TIC. También aprovechamos todos los recursos que nos ofrece el entorno, transportes, exposiciones, charlas, centros cívicos, las tiendas... Seguimos con Responsabilidades y cooperativa. Otra rutina en nuestras aulas son las responsabilidades, que son tareas que los alumnos tienen que realizar diariamente, aunque van rotando todas las semanas. Estas responsabilidades pueden ser pedido a cafetería, coger las llamadas telefónicas, eh, hacer recados, poner la fecha y realizar el horario diario, retirar eh, los residuos eh, a los contenedores correspondientes, eh, cuidar las plantas, cuidar la mascota, etcétera. El material necesario para el desarrollo de las actividades, ya sean escolares o extraescolares, se gestiona a través de la cooperativa. Esto es que las familias aportan una cuantía a principio de curso y esto nos sirve para comprar todo lo necesario, también para las salidas extraescolares. Los alumnos gestionan la cooperativa en uno de los módulos profesionales, a través de hojas de cálculo. Realizan pedidos, hacen presupuestos y todas las gestiones que requiere la cooperativa eh, para poder eh, rendir cuentas. El doble beneficio de esta gestión es que todos tenemos de todo, todos los alumnos gozan de todo el material necesario para cualquier tipo de actividad y se hace real el manejo de la economía. A continuación, vamos a pasar al siguiente bloque, el segundo bloque, y vamos a poner eh, otras actividades del programa profesional, otras actividades que realizamos. Para empezar, vemos eh, el programa profesional está incluido en el centro, eh, eh, participando, por ejemplo, en el programa de alumnos mediadores, como ha comentado Pilar, también en ecoescuelas, en el proyecto Muse y también en el huerto escolar, como estamos viendo en las fotografías. Pues desde el principio del curso, el programa comenzó a trabajar en el huerto del centro. Era un huerto ya estaba montado, nosotros no solo cuidamos una parte que, de la que nos responsabilizamos, pero tenemos que decir que el huerto estaba ya puesto en marcha muy adecuadamente y aquí hay que agradecer al jefe de estudios, a César, que es el alma de, del huerto. Entonces empezamos a trabajar en huerto y a su vez eh, también vimos que podíamos trabajar todas las áreas a través de huerto, pues matemáticas, lenguajes sociales, naturales, ya que sembramos, recolectamos, reconocemos plantas, investigamos su origen, medimos el perímetro y la superficie, registramos en nuestro cuaderno de huerto, cada chico tiene su cuaderno, realizamos compras, fabricamos productos y cuidamos el medio ambiente. También otra de las actividades muy atractiva para ellos, bueno, todas son porque estos chicos, como decimos, no saben hacer las cosas por hacer, se lo toman todo muy en serio. Pues otra actividad eh, son lo que llamamos los talleres. Los talleres son, eh, realizamos, eh, los realizamos todos los viernes, las dos últimas horas de la jornada. Los realizamos junto con el alumnado del aula pea del centro y otros alumnos también del programa de integración o algún alumno visitante. ...o que esté haciendo servicios a la comunidad... ...y así comparte este momento con nosotros. Eh, el objetivo es fomentar la creatividad... ...y el conocimiento mutuo, aparte de otros. Este año, año hemos realizado talleres, por ejemplo... ...de cocina, luz negra, cariocas, costura... ...botellas de la calma, pintura, yoga y relajación... ...y en de, de orientación y alguno más. Otra de las actividades que realizamos... ...un sábado al mes... Es el Te Apuntas, que es el, lo que llamamos el ocio de fin de semana. El ocio de fin de semana lo llamamos Te Apuntas y consiste en que un sábado al mes realizamos con los chicos y las chicas una salida y luego comemos juntos. Eh, Te Apuntas está también abierto a la participación del alumnado de la Aula TEA y otros alumnos del programa de integración del centro, incluso antiguos alumnos. El objetivo de esta actividad es diversificar el ocio, el conocimiento del entorno menos próximo salidas culturales, el transporte, el conocimiento mutuo. Este curso hemos realizado las siguientes salidas. Hemos ido al Cine, al Real Jardín Botánico, al Museo del Ferrocarril y Madrid Río, al Teleférico y la Casa de Campo. Y ya estamos planificando la siguiente salida. Tenemos que decir que todo esto es posible porque nos acompañan varias profesoras y profesores del Departamento de Orientación, incluso del equipo directivo. Otra de las actividades son las actividades complementarias, eh, solo eh, comentar que realizamos múltiples salidas al entorno más próximo, aprovechando todos los recursos que se nos ofrecen y también solicitamos y realizamos charlas con temas variados y de interés para los chicos. Todo ello con el objetivo de fomentar la autonomía y la responsabilidad y, a su vez, poder asimilar los contenidos trabajados en el aula de una forma mucho más significativa. Y la última actividad que os vamos a mostrar pues eh, es la actividad deportiva. Al ser el centro de especialización deportiva, nuestros chicos también realizan una hora semanal de educación física. En estas sesiones se trabaja fundamentalmente la coordinación, el juego en equipo, la relajación y la motricidad. Y ya para finalizar, entramos en el último bloque de nuestra exposición, que son las posibles salidas al finalizar del programa. Nuestros alumnos, al terminar los dos cursos del programa y el módulo de prácticas, ...obtienen un certificado de profesionalidad. A partir de ese momento, las salidas son múltiples. Por lo tanto, desde el centro, teniendo en cuenta las características de cada, de cada alumno... ...sus motivaciones e intereses y sus necesidades... ...se va orientando hacia la salida más adecuada, ya sea laboral o de formación. La orientadora del centro, junto con la Jefatura de Estudios y la PTSC... recogen toda la información necesaria y teniendo en cuenta la opinión de la familia la información aportada por las tutoras derivan a cada alumno hacia las siguientes posibles salidas. Taller ocupacional o taller operativo, formación básica de adultos, pueden ir a un CEPA a un centro de personas adultas para titularla la ESO, pueden realizar otro programa profesional, pueden acudir a empleo protegido, etc. Las salidas son múltiples. Y bueno, hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que os haya servido. Y que, ha, y que sea de vuestro interés. Eh, mientras Giuseppe nos proyecta un vídeo que, que queremos que veáis para terminar, pues os dejamos en pantalla los blogs que podéis consultar para ver más detalladamente las actividades que hemos realizado en Huerto Talleres y te apuntas Estos son el blog de Huerto Ecoescuela, el blog de talleres ta y blog de te apuntas eh, también podéis entrar en la página web del centro para contactar con nosotras para cualquier cosa que necesitéis, cualquier recurso de los que nosotros estamos utilizando o que veáis en cualquiera de los blogs, no nos podéis pedir que nosotras eh, compartimos. O sea, Es un placer compartir la experiencia con vosotros.